¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Esto parece el laboratorio de Breaking Bad. O Sergi, sí. Pues nada. ¿Qué pasa? ¿Has estamos... venido a cocinar o qué? Aquí, a dejarla guapa, hombre. A dejarla chula. Bueno, guapa y no solo presentable, sino lista ya para la Cape Epic, porque ¿qué le ha pasado a la bici esta? Pues mirad, nada más subirla aquí, digo, coño, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, por, por lo que ha pasado es una hostia tal que así. Jalí, ¿qué haces por delante de la bici? Un poco la croqueta. ¿Sabes lo que viene a ser? ¿Sabes lo que decía Bruy Wayne? ¿Sabes por qué nos caemos? Para aprender a levantarnos ¡Vamos para allá! <risa> pero ¿a quién se le ocurre, tío, bajar por aquí? Bueno, pues he hecho un poco de croqueta, pero va ¡Tan giles! No hay que seguir dándole. Pues sí, familia, estos días ya la hemos estado apretando, ya la hemos estado aterrizando, aún no la hemos puesto a medida, que esto lo haremos hoy también, eh, y esta es la bici que el viernes viaja para la Cape Pepe porque nos espera una carrera de locos, así que a limpiar, a ajustar y a ponerle un par de detallitos. Hoy os explicamos cuál es la bici para la Cape Pepin. tecinazo de bici, después de limpiarla ya aparece otra cosa, vamos, que te lleves tú esto a la Cape y no lo revientas ni para atrás, o que se la lleve Coloma a la Copa del Mundo y que no le afecten nada. Bueno, que, que, que, que yo no la reviente es un tema que ya comentaremos después de la Bueno, y con el sistema de basculante Speed Pivot, vamos, no te vas a contaminar para nada la pedaleada y la frenada la vas a tener 100% efectiva. Llevas un pepinazo de frenos XTR, tope de gama, pero encima el último modelo que le han hecho un refuerzo aquí, el cual sirve para mejorar el tacto y que no tenga tanta flexión, porque el anterior flexaba mucho y era muy chicloso, o sea que con este tacto perfecto. Suspensiones Fox Kashima, tope de gama, con el Tratamiento de antifricción y de máxima durabilidad, tanto en la suspensión como en el amortiguador. Y con el grupo XX1, que todos conocéis, súper polivalente, con un cierre de 10 y un piñón grande de 50. Con esto llegas a todo el mundo. O sea, como no suba con esto, mal vamos, ¿no? Sí, hombre. Con Hay que plato... comprar piernas nuevas. No, hombre, con el plato de 34 llegas donde quieras. Eh, con esta bici con los entrenos, chaval, a comérsela la game. limpia, bici preparada. Ya tenemos la base. Ahora eh, le vamos a pegar algún algún pequeño tuneo. Claro, la vamos a tunear para la Kate. Venga, a ver para adaptar pues las mira. necesidades. ¿Qué le vamos a cambiar? Pues vamos a cambiar. Lo primero de todo neumáticos. Delante un Arden Race y delante y detrás Unicorn. Los dos con Exo Protection, que eres experto en rajar, que ya te conocemos. Así que por <risa> si acaso ya está. Y sí. mi fama me precede. Y además por si fuera poco, vale. le vamos a montar unos panzer. Venga, porque bajando que Estás metiendo caña últimamente Para que si tú pegas un golpe, el panzer Pues te cubrirá lo que es la llanta Y encima, si es de carbono, pues hay que cuidarla un poquito Así no me cargo las llantas, perfecto ¿Qué más tenemos por aquí? Pues vamos a tubelizar Vamos, vamos a meter de tubeless, sí o sí, esto es indispensable Bien Vamos a cambiar los pedales vale. Vamos a poner lo mismo que llevas Pero XTR, es un poquito más ligero Sistema de cara SPD Rueda ya viene tuberizada, pero le voy a quitar este fondo y le voy a poner uno de este Swiss un poquito más ancho, porque esto lo que realmente hace es estancar la rueda. Y si tienes alguna pérdida, el por culo que da es increíble. O sea que cinta nueva y nos lo aseguramos. Así me gusta, a ti te gusta conocer la bici desde cero, eh? es como una cita, como una primera cita Exacto Para que sí. esté todo a tu medida, sepas cómo va todo y, y si hay cualquier duda que, que ya sepas de qué viene Ahí está Venga, cita ciegas mira veis aquí el fondo sube hasta arriba y lo que hacemos es estancar la rueda perfectamente que no pueda salir aire por ningún lado que no se escape por ningún lado ¿eh? vamos a montar la válvula súper importante como esta rueda acá tiene un perfil un poquito alto yes. tenemos que montar una válvula de 40 vale lo normal sería montar una de 32 pero en este caso lo hacemos de 40 para que puedas inflar bien Claro, porque y... si se queda a medias claro. y pinchas o pierdes aire estás jodido ahí exacto aquí tenemos el panzer Parece como si fuese el típico corcho de la piscina en niños pequeños, pero yes. no, pero no, esto tiene una tecnología que lo que hace es no absorber el tubeless uh -huh. para que no se lo chupe, porque si metemos el tubeless y se lo chupa al panel, vale. mal, vamos, pues aquí está, lo colocamos y así si yo pego un llantazo contra una piedra, esto lo absorbe. Y Exacto. no me cargo la rueda. Y no te cargas la rueda, o por lo menos en la intención. Y al mismo tiempo, si tengo que pegarte con esto en la cabeza, puedo, ¿no? También, pero Como no, el corcho de la piscina. Como el corcho de la piscina, venga. Hombre, anda, de pequeños no lo hemos liado. ¿cómo? Venga, panceraco para adentro y así nos ahorramos algún Dejamos disgusto un huequito ahora y ahí le meteremos el tubo. Al llevar el panzer, también puedes ir un poquito más bajo de presión, ¿verdad? Porque tienes menos riesgo de pegar un llantazo, porque tienes el panzer que te va a cubrir. Y encima, al ir más bajito de presión, vas a tener más tracción y un poquito más de flow al bajar. Flow es lo que me falta a mí, al bajar y al subir. Pues cubiertas montadas. Además de elegir esta combinación, las dos las hemos elegido con Exo Protection y además con 60 TPIs. Por lo tanto, tiene una carcasa mucho más fuerte para evitar que no pinches ni no cortes. Hashtag Prey <risa> Pues ahora vamos a cambiar esta por la telescópica, que va a ser la que te salve el culo en las bajadas. Ah, el culo y no solo el culo, o sea, la vida me va a salvar. <risa> ¡Vamos para allá! el manillar a la misma longitud que llevaba anteriormente porque este de serie es de 760 y lo vamos a dejar a 720 para poder entrar bien en todas las trialeras y que no sea demasiado ancho así que vamos al lío Y ya para acabar, aquí tenemos la jabalí vieja, hemos pillado las medidas y las estamos traspasando a esta para que esté todo a medida. Así que ahora vamos a cortar la pipa de la horquilla para calcar las medidas y como no corras con esto la cave, apaga y vámonos. La madre que lo parió este cabrón me quiere hundir.